Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video del tutorial para armar el robot Roboblock Coopers. En este caso, el modelo Captain Alloy o Capitán Aleación. Si no viste el video anterior, puedes verlo en este enlace que aparece acá arriba. Hay otros 5 modelos prediseñados que iremos armando en los próximos videos, dependiendo de los que ustedes pidan. Yo me estoy guiando por el manual de usuario, que tiene 24 pasos simples para armar el robot. En este video vamos a colocar el alerón, las ruedas traseras, vamos a armar lo que sería algo así como la cabeza del robot, que sería la pantalla LED y colocarle los soportes. Y también colocarle esta parte que sería como un casco del robot. Bueno, sin más introducción, vamos a ver el video. Bueno, ahora en el paso número 13 vamos a necesitar cuatro tornillos de 9 milímetros y cuatro tuercas. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocar el aleroncito con los tornillos y las tuercas. De esta forma, en la línea de arriba colocan en el segundo y en el cuarto orificio el tornillo. Lo sostenemos para que no se caiga, del otro lado le colocamos la tuerca. Así tiene que quedar. Hacemos lo mismo del otro lado... Son dos tornillos y dos tuercas. Suscribite. Ahí está. Los sostenemos para que no se caigan. Y les ponemos las tuercas. Que no se les pierdan los tornillos porque... tiene, Si bien tiene 100 tornillos, no son todos de la misma medida. Y cada uno va en una distinta pieza. Y las tuercas, tiene 60 tuercas de la misma medida pero como ven estamos utilizando muchas tuercas y muchos tornillos ahora para ajustarlo lo pueden hacer de esta forma sostienen la llave con el dedo y del otro lado ajustamos con el destornillador también pueden sostenerlo así con el dedo y ajustamos con el destornillador es distinto, ustedes fíjense de qué forma les resulta más cómodo armarlo y ajustarlo bueno ahí tenemos el alerón, fíjense que va tomando forma y ahora vamos al paso 14, donde vamos a utilizar dos tornillos de 8 mm M3. Estos son M3, tienen otra medida, no son exactamente como las anteriores. Y las dos ruedas traseras, que vamos a, a conectarlas con los ejes. Y acá hay que ver que las ruedas tienen una forma. El eje tiene una forma que va a coincidir con el eje del motor. Entonces fíjense... A ver, ahí se ve perfectamente cómo coincide la forma para que permita la tracción. Así les va a quedar. Y ustedes acá colocan el tornillo M3 de 8 milímetros y lo ajustamos. Una vez que la rueda empieza a girar, lo sostenemos... ...con la mano para que no siga girando y la y la terminamos de ajustar. Ahora lo mismo del otro lado. Vamos a buscar que la forma del eje coincida con el eje del motor. Perdonen que sea repetitivo, pero quería aclarar que las llantas no son iguales a las llantas delanteras. Porque hoy creo que dije que las llantas eran todas iguales. Y no, las llantas traseras tienen esa forma, ya sea traseras o delanteras. Depende de dónde coloquemos los motores. Estas llantas coinciden con los motores y son para la tracción. Bueno, ahí lo tienen. Estas ruedas ustedes las van a tener sin la cubierta. Yo no les saqué la cubierta, la tendría que haber sacado. Pero la voy a sacar a lo último. Ahora en el paso 15 vamos a necesitar 4 tornillos de 42 milímetros y la batería y la placa q -Main. esta placa es, es la configurable, es el cerebro del robot es lo que va a tener la información, la programación que le, que le hagamos y es la que va a comandar los movimientos, los sensores y el comportamiento del robot lo tenemos que colocar de manera que coincidan exactamente los orificios de la placa con la batería y con los orificios de la placa que está en el chasis, de la placa base que está en el chasis. Colocamos los cuatro tornillos y ahora con un acercamiento les voy a mostrar cómo tiene que coincidir con el orificio de la placa base. Si coincide todo bien, vamos a poder atornillar directamente sin utilizar tuercas, porque esos orificios tienen una dimensión que los hace estar preparados para atornillar directamente a la placa base. Entonces, así ajustamos los cuatro tornillos y con esto va a estar firme la placa Comain y la batería. Fíjense qué lindo, qué belleza, hermoso. Es un lindo, es un lindo robotito configurable, ya lo vamos a empezar a programar. Y acá tiene un botón que es personalizable, es un botón configurable. Que de acuerdo a los comandos lo podemos utilizar para configurarle alguna acción. Ahora en el paso 16 vamos a utilizar dos tornillos de 42 milímetros y dos tuercas. Y también estas vigas que van a ser los soportes para la para la pantalla LED. Esta es la pantalla LED. Vamos a colocarlos de esta forma. Colocamos primero el tornillo y buscamos el orificio que coincide y tiene que atravesar toda la pieza. Y del otro lado colocamos la otra parte, la otra pieza. Ahora colocamos la, la tuerquita. Y vamos a hacer lo mismo con el otro tornillo. Fíjense que esto se mueve. Muevanlo para buscarle la posición correcta. Y le colocamos la tuerca. Ahora cuando querramos ajustar van a ver que es difícil porque no tiene mucho margen para maniobrar y entonces pueden sostener la llave así con el dedo y del otro lado terminan de ajustar con el destornillador bueno acá tenemos esta es la pantalla LED con el soporte ahora en el paso número 17 lo que vamos a hacer es colocarle este bracket que vendría a ser una suerte de casco que se le coloca a la pantalla LED si bien tiene forma de casco no necesariamente sea porque resista golpes o choques bueno, así queda. Esto vendría a ser la cara del robot. Ahora en el paso número 18 vamos a utilizar dos tornillos de 9 milímetros y dos tuercas. Y vamos a eh, asegurar el casco a la pantalla LED. Les decía que si bien este modelo, están viendo que tiene... Algunas piezas como paragolpes, guardabarros, casco, no es que sea un vehículo altamente resistente. Tiene estos estas medidas de protección porque como es configurable y se va a manejar a moverse con cierta autonomía dependiendo de un programa, si nosotros cometemos un error en el programa lo vamos a hacer chocar o que se meta en lugares donde puede correr algún riesgo el, el robot. Entonces por eso tiene algunas medidas de precaución básicas para que no se rompa en el primer intento. Pero siempre vamos a utilizarlo con, con mucha precaución. Y revisando bien los programas antes de cargarle los programas. Porque una vez que le cargamos el programa, ya el robot se va a manejar de acuerdo al comportamiento que le programamos. Bueno, así queda la, la pantalla LED con el casco de robot. Bueno, eso fue el tercer video, falta un último tramo y tendremos el robot completamente armado. Lo estoy haciendo así en cuatro tramos porque la verdad es que lleva bastante tiempo editar y compaginar los videos, pero lo vamos a completar. Si te gusta este tipo de contenidos, suscríbete, dale like, compartilo o haceme llegar tus sugerencias en los comentarios porque todo eso me ayuda a que pueda seguir haciendo más videos como este. Gracias y nos vemos en el próximo.